Y algo picante, de urbano, muchachos, muy ay, picante, ay, ay, ay, ay. que ay. para mí, para mí, creo que eso es sonido. No, no sé qué piensa Angel, que es la, el que maneja esa parte urbana, porque no creo que Anuel AA, de que con... No, ¿qué pasa con Yailin? ¿eh? Ay, ay, ay, Cuando Karol G es una, una máquina, ¿eh? Ay, bueno, desde hace varios días ha sonado esto, precisamente desde el año nuevo, eh, día 2 de enero, ¿verdad? Mientras damos hablando sobre pues eh, el señor Alexi Villalona, que no se ha entregado todavía. Pero desde enero hemos visto este caso entre Yailin, la más viral, y Anuel, que supuestamente andan diciendo por ahí que están juntos. Ya esto está escalando ya a un nivel internacional. miren ahí. Esta es, la, esta es la revista Entertainment, ya que están asegurando que ella sería la nueva novia de Anuel AA. Ella es Yailin, la más viral, una persona que... Pues hemos hablado aquí, ha sido muy eh, corto, eh, controversial, okay, ¿está bien? Sí. muy controversial, muy... Cada eh, que, que, que hablar, Ya estaba, ¿verdad?, con DJ Sammy, ¿verdad? Sí, Sí, sí. sí con sí. DJ Sammy. Entonces, desde principios de diciembre, como saben, Anuela A, que hemos hablado aquí, pues, eh, ha venido aquí a gozarse de su libertad, ¿verdad?, pues... Vino al país para grabar canciones con Roche y Redé, pues se ha estado rumorando que quizás exista una, un posible romance entre el trapero y Yailin. El domingo crecieron esos rumores con el video que ellos estaban, mostramos aquí creo que hace poco, o una foto de ese video, donde pues Anuel estaba secreteándose ahí, ¿verdad? Carremadito ahí, con, ah, hablándose al oído con Yailin en un concierto con el alcalde. Y además circulan esa, circulan unas imágenes donde Yaelín asegura, eh, estaba mostrando unas joyas que asegura, pues son, o que aparentemente quiero decir, son un regalo de Manuel Gasmey Santiago, Anuel AA. Esos señores los que estamos viendo ahí son, fue, eh, eh, vamos a ver, ok, eso fue el teteo que hicieron grabando un video en eh, Capotillo, grabando un video Anuel AA y ahí estaba Yaelín. Y ahí vemos la foto de Yaelín, la más viral, con Anuel. Y ahí estamos viendo, señores, cómo esto ha escalado a nivel internacional, sobre todo en Colombia. Ahí vemos el video, ahí, el cortesía de la familia musical, ahí está. Eh, y ahí, ahí se el... ve ella con su peluca de color blanca que anda ahí. Como... Ah, es peluca, no es pelo de ella de verdad. No es ¿Cómo va a ser pelo de ella de verdad, no. <risa> Que son no, no, pelos pintados, o sea, que se pueden pintar pelo. ah, pintados, ahí, ahí está el radio carrión llegando ah, sí, sí. A, al video también que se estaba rodando, según... Eh, y sí, era. ahí está. Y ahí está, ahí en, está. en la discoteca, ¿verdad? Eso fue, eso fue de los videos que salieron el domingo, que se dieron a conocer públicamente. Pues, está eh, este junte ahí, que no se sabe qué es, pero en la prensa internacional ya están asegurando que Yalin es la novia de Anuel Doblea. Sí. Qué bajo cayó, ¿eh? <risa> Supuestamente porque vieron a ámbito de Jaylin el otro día estaba haciendo un nuevo video exótico en, en una villa. Ay. Entonces, en la villa se veía, se veía un kiyoko donde, donde horas anteriores, mm -hmm. eh, una hora antes, An Anuel avión subió un video donde el kiyoko, eh, sí, estaba detrás sí. del kiyoko. Okay. Entonces, de diferentes ángulos, eh, en el ángulo de ella, se veía el, el mismo kiosco que Anuel, de, el del video de Anuel. Entonces, se, se, ahí entonces empezaron los rumores fuertes de que ellos estaban juntos en una villa. He, he, he escuchado mucha gente, incluso el propio Santiago Matías decir que entonces no, pues, ellos no pueden ser amigos y ese tipo de cosas. Pero eh, nosotros, como dominicanos y faranduleros, conociendo a esta Jaylin, sí. lo picante que ella, sabemos que eh, eh, eso, esa, esa relación no es de, que, de amiguito de, No, que, que, no. Eh, estamos grabando y somos panas y, y eso. ¿Tú me entiendes? Entonces, eh, ya hasta yo mismo lo, lo he llegado a creer porque hemos visto en discoteca como ella también se le, se le está atrás de él y ese tipo de cosas. No sé si es por el sonido, no sé si es para que ella la, la grabe y ese tipo de cosas, pero eh, ellos se ven siempre juntos llegando. Y sí, yo no, estoy el principio de principio. Hay una cosa. Yo ya, aunque esto estos esto artistas no les gusta, siempre les gusta dejar que la gente pecule pero yo eh, tengo vaya varios dios diciendo que Anuel tiene que salir a dar declaraciones sobre eso, ya decir que es lo que está pasando con, con no, esta pero... muchacha. Aunque ellos dicen una cosa y después otra. Sí, porque lo bien. de Nati Natachi y Pina Rey, ellos decían que no, y al final terminaron teniendo una bebé. <risa> Exacto. Y, y no tenían nada. Y no tenían nada. Sí. <risa> y si hubieran tenido algo. ¡Ay! <risa> Ajá, y, ¡Ay, 20! No, eh, eh, Pastor, eh, al correo te envié una, una foto ahí. Eh para que ustedes vean la diferencia entre Carol G, esa mami, esa máquina. No, y Carol G, una es, es natural. Es, está, es, es totalmente G. natural. A, tipo. A, a esta cosa. A esta. No, que está ella se hizo, se hizo, fue... Eh, se hizo ella así, está bien ahora y todo, pero fue porque obviamente se hizo. Y, y, y, y sabemos lo barrial que ella... O sea, no, muy barrial. Bastante ay, barrial. Ay, muy barrial. Yo sí, no, no, bueno, yo, yo Anuel, con tigre. A Noé, tú sabes que a Noé, tú sabes que no es... Pero a Noé le gusta esa vaina. Pero tú sabes de, que a Noé no es eh, un... un un Chespierre de las a, a, letras, a le un esa de las la letras. Todo el mundo sabe lo explícito y prosaico sí. que es Anuel AA, el, el real atamante. No, Anuel se ha sentido como en su casa, estando con los chukis, con y con los guas. <risa> sí, así, así es. Ahí abajo la alcaldía. Se ha sentido hoy no quiere irse. <risa> no, no, no, no quiere no, irse. No, no, no quiere hice. Pero caramba, ¿qué pasa? <muchas> eso, eso, eso, eso, eso, Baja, pastor. Es su mundo, es su mundo. Sí, no, no creo, no creo, no. Que esa, esa película de que, ¿qué pasa, mi hermano? Eso, eso sonido, eso sonido.